En este video vamos a ver cómo funcionan los canales de envío Como pueden ver en este proyecto ya tengo dos canales de envío Para crear un canal de envío simplemente botón derecho sobre un área vacía Y observen que hay un menú contextual Create Instrument Track, Audio Track, Effect Track, Essence A mí me interesa crear un track de efectos y aquí podemos agregar cualquier dispositivo de BitWid Studio yo lo voy a eliminar porque no, no lo voy a necesitar prácticamente son como cualquier pista de audio pero tienen una función muy particular podemos colorearlos podemos poner diferentes efectos de sonido en este caso yo he puesto en el track 1 le he puesto un delay en el track 2 un reverb y ustedes se preguntarán para qué sirven los canales de envío cuál es su principal función por ejemplo para poder procesar audio de diferentes pistas de múltiples pistas poderle agregar un delay a diferentes pistas o un reverb Pero yo creo que la mejor forma de entenderlo es verlo en acción observen que en cada pista tengo estos estas perillas que sirven para mandar este señal de audio a estas pistas de efectos o de envíos si no pueden ver estos botones o estas perillas es necesario activar uno de estos iconos que se llama Show effects Send Amounts observen cómo se ocultan o se muestran voy a reproducir por ejemplo nada más los hats y voy a enviar el sonido al track de delay ahora voy a hacer lo mismo pero al track que he puesto el reverb voy a reproducir los tambores voy a reproducir todo como pudieron haber escuchado escuchamos la señal de audio de cualquiera de estas pistas hacia los canales de efectos eh, por ejemplo aquí hemos agregado un delay pero podemos agregar los efectos que nosotros queramos no nomás estamos limitados a agregar delays o revers podemos agregar cualquiera de estos de la lista un flanger por ejemplo un chorus etcétera y la idea es que aquí podemos procesar el audio que provienen de estas pistas sin embargo no, no solamente podemos enviar audio a partir de estas perillas en cada pista de efectos tenemos estos iconos que sirven para hacer envíos de diferentes pistas, por ejemplo voy a mandar de percusiones, un poquito al delay, tambores y hats que equivale exactamente lo mismo a estar moviendo estas perillas, escuchemos... hay un concepto muy importante que hay que entender de los canales de envíos y es por ejemplo la posibilidad de seleccionar estas opciones auto, pre o post qué significan todas estas opciones vamos a explorarlas por ejemplo si yo le pongo en pre y reproduzco voy a poder bajar el volumen de la pista que he activado la opción pre y continuar escuchando el audio de la pista de efectos de delay 2 Como escucharon, al presionar PRE, podemos seguir escuchando el audio de la pista de los HATS a la pista donde se está procesando el delay, el, el input del, de los HATS Pero al presionar, por ejemplo, POST, el comportamiento cambia Observen que ya no se escucha a menos de que le suba el volumen también funciona exactamente lo mismo con el reverb o la pista donde tengo el reverb también esto podemos verlo en la otra vista en la vista de los arreglos o del arrangement o del arrange podemos hacer envíos de todas las pistas mediante el pequeño mixer que tenemos en la parte inferior para llamar este mixer simplemente con la tecla M podemos ocultarlo o mostrarlo y ya podemos hacer envíos a esas pistas de efectos sin embargo no se están reproduciendo estos clips porque se estaban reproduciendo los de la vista de los clips o la vista de los mix al presionar este icono ya se podrán reproducir todos estos clips y también estas pistas tienen sus controles de volumen también podemos ponerlos en solo o mute para que nos se escuchen estas pistas. También tienen sus controles de panorama y el ruteo interno a qué pistas se van a escuchar. En este caso se escuchan al master y también podemos hacer un enrutamiento cualquiera de estas pistas. A, la, a cualquier pista de efectos o de envíos por ejemplo quiero que el audio de los hats solamente se escuche en el envío 1 o en el track de efectos 1 donde tengo el delay 2 y nada más se va a escuchar aquí escuchemos o si quisiera escuchar ambos el audio original y el audio procesado por el delay selecciono un master y ahora sí voy a escuchar ambos. Y bueno, pues prácticamente así funcionan los canales de efectos. Les invito al próximo video para ver cómo funcionan las automatizaciones.